Pastor Eber Pacheco y su congregación Monte Vesión. San Marcos, Braulio, Figueroa No hay cosa más bonita en este mundo Que caminar con el Señor Jesucristo Él me ha dado lo que nunca me ha dado ninguno Vida nueva y un presente muy bonito yo quiero morir adorando al bendito quiero siempre Quiero siempre caminar con él De la mano Ni tantas veces Que ya no quería volver a intentarlo Saturnino cochero Ahí tiene su saludo mi hermano Pero un día conocí a Rey de Reyes Y me libró de lo que vivía dado Todito mi pecado. Abre tu corazón para que Dios entre. No siga siendo más esclavo del diablo. Podrá siempre caminar con Él de la mano de tu Salvador. Podrá siempre caminar con Él, de la mano. Tu Salvador, hijo siempre adorarás al rey, a que porque en la cruz entregó. Hijo siempre adorarás al rey, a que porque en la cruz entregó, podrás siempre caminar con él de la mano de tu Salvador. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. que por ti en la cosa entregó. Y vos siempre adorarás a rey, a que por ti en la cosa entregó. Yo siempre voy a adorar a rey, a que por mí en la cosa entregó.